Ciberseguridad presenta. Cada vez más personas mayores comienzan a utilizar las nuevas tecnologías, desde ordenadores hasta teléfonos móviles, pero no siempre conocen los peligros que se pueden encontrar en Internet. No es poco habitual escuchar casos de noticias falsas que parecían creíbles, de intentos de extorsión por correo electrónico o estafa en las compras por internet, queremos concienciar a nuestros mayores sobre las precauciones y formas de actuar ante dichos peligros. Por ello hemos creado este canal en el que podrás encontrar vídeos de phishing. <música> estafas y extorsiones, cuyo objetivo es extorsionar a los destinatarios de estos. El delincuente amenaza con configuración de seguridad de la cuenta de Google. Buenos días, en este breve vídeo vamos a ver cómo mejorar la Borrado seguro. El primer paso consiste en descargar e instalar la herramienta de laser, que es gratuita y se encuentra buscando su nombre en cualquier Y por último, fake news o noticias falsas. Porque queremos prevenir, porque queremos concienciar y porque queremos proteger. Por ello, ciberseguridad.